Ángela Torres tuvo un fuerte cruce con Eduardo Feynman, voces y una falta de respeto. Ángela Torres cautivó este domingo con una original versión del himno nacional en la apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Sin embargo, un detalle causó el enojo de Eduardo Feynman, quien la atacó en Twitter. La jugada performance de la Ximóna cosechó infinidad de elogios, aunque también fue criticada ya que su micrófono tenía atado un pañuelo verde, el símbolo de la lucha por el aborto legal en el país. Uno de los detractores fue el periodista, quien no tuvo pelos en la lengua al momento de manifestar su rechazo en un comentario del tuit de su compañero Paulo Bluot en el que elogiaba a la actriz y cantante. Emotiva sí. Pero el himno no se canta con el pañuelo verde abortero. Es una falta de respeto. Escribió el verbo raigo conductor, quien en reiteradas ocasiones se ha manifestado en contra del proyecto de ley de despenalización y legalización del aborto. En respuesta, Torres salió al cruce ante la crítica de Feynman dejando en claro que no tiene miedo de dar a conocer su apoyo a esta causa. Voces y es una falta de respeto Feynman, lanzó enojada. Además, la actriz retuiteó el mensaje de un fan a modo de indirecta que decía, el pañuelo no tiene momentos, es símbolo de una lucha se lleva y se sea en todos lados.